Continuamos con la farándula, ya entramos a la farándula señores Y es que el esposo de Jen Quesada la llama loca vieja y revela, Ay. espera un bebé Villalona Bueno, tenía mucho Jen Quesada sin saber de ella Entonces pues, el esposo de la presentadora de televisión, Jen Quesada, Christopher Máximo Reyes Mejor conocido como Chris Money, explotó tras supuestamente la también modelo hacerle un show En una fiesta privada en la que se encontraba trabajando más tarde, Chris pidió disculpas por la forma en la que se expresó de la futura madre de su hijo y culpó al alcohol de su accionar, pero dice él que ha visto peores casos. Bueno, ahí está. Entonces, Jenke eh, está embarazada y el le lo que le está diciendo loca vieja. Le dijo loca vieja porque él creyó no que le iba respeto. a hacer un show. Él parece que estaba en un yate haciendo, ¿verdad?, una actividad, Ajá. ¿verdad?, típico de su, de su profesión. El hombre es DJ. Sí. Entonces, pues, él estaba en una actividad, apareció Jen Quesada, según la información, y le pretendía hacer un show. Luego, entonces, se desahogó en las redes sociales, le dijo de todo, y luego, al final, pues, se disculpó. No, no, no. Ellos tienen video, yo, de eso? No, no, no, hay no, no, idea, no, pero, no, no, mentira. Ay. No me van con esa, de que Jen Quesada. Jen Quesada apagada. Eh, tres meses sin sonar y vienen dique, con esta película a, no, a, por, por lo menos a mí a Brulín con ese chofán vienen dique, con esa novela Dick Fulano toma escribe dique, que yo soy una loca vieja en Ay, que estamos tam ap apagados hay que hacer algo de sonido en tu estás <risa> loco a mí ya me no me van a engañar ustedes con en esa farándula loco viejos son ustedes no sé qué ustedes opinan pero para mí ya es su sonido Ay, son qué talento tiene joven qué talento él ¿Eh? es DJ él es DJ DJ, no vaya. Okay. Sí. entonces, que busca un DJ faranduleando? Si usted no es DJ Sammy, el DJ Sammy <risa> por lo menos le sale, porque, ¿verdad? Ha estado con todas las chicas de movimiento <risa> <el DJ. risa> Ay, y, ha, y ha producido palo, al <risa> DJ Sammy le sale farandulear, pero usted dice que quiere farandulear, digo que Fulana fue de que hacerme, de que hacerme un show. A, a, en el 2023 vienen ustedes con esa, ya donde uno sabe, si, además, viendo imágenes, ella haciéndole el show, sabemos que ella no, ella no va a hacer eso realmente. De verdad, porque bueno, A mí me sorprende porque ya Quesada no es ese tipo. O sea, no, no, Quesada no, no, no. es ah, pero... No, no, atención, Yen Quesada. Venga con otro cuento, eso es sonido. No le vamos a coger eso. No, yo no sé si usted le cree sonido, pero para Ay, mí no, eso es no. montado. No. no tengo nada que decir. Eso es montado. Eso es cualidad Yen Quesada vale. es presentadora. ¿A dónde? Bueno, era estaba con el pachá y después de ahí ah, presenta, el pachá a todas todas toda las mujeres que se ven bien para presentar <risa> eso es, ya porque tú estás con el pachá eso está talento. No y yo yo, cre, <risa> mira, yo yo creo por ejemplo este muchacho que es DJ DJ o es productor. Yo ahora que yo estoy sabiendo que es DJ porque DJ Villalona o productor. El Villalona lo dijo. Ahora que yo estoy sabiendo eso. Es su es productor él. Yo no quiero DJ. O DJ de discoteca. DJ de poner dos temas en la computadora. <ríe> no, soy... no, no, no. No vamos a catalogar que sí. no sea bueno. Tú un DJ. Entonces, vamos, vamos a darte una idea, mi hijo. Ya que tú estás con esta figura de aquí, sí. de, de República Dominicana, que, que tiene su sonido. En los paris que te inviten a ti, que te contraten, o tú vayas, llévala a ella sí. para que sacarle provecho a su imagen. Pero no en estos casos. Si es DJ o es productor, algún un tema. Vamos, eh, eh, el sonido que ella tiene aquí en República Dominicana y tu talento, únanlo y sácale provecho. No digas que están bebiendo en una discoteca. Es una es? idea que te estoy dando, hermano. A, a, ¿Cómo es? DJ Money, eh? Money, Money. Sí. Money, ¿qué se Chris llama? Money, no? Chris, Chris Money. money. Eh, ah, no, mira, yo te llevo. Allí en Quesada, para que esté conmigo en la tarima, y son 5 mil dólares más. Sí, sí. O son 3 mil dólares. estoy dando una idea, ¿eh? Tú sí, entiendes, sí, sí. para que le saquen provecho a eso, porque ella no está haciendo nada ahora mismo. Y está embarazada, ¿eh? Sí. Supuestamente. Supuestamente está embarazada. El bueno. hijo que está en estado de gestación. Bueno, que sí. le, le salga bien su bebé, que Dios lo bendiga. Vamos a ver si pueden poner, porque de verdad, o sea, aparte, esperar, ¿verdad?, primero que sea... Un sonido o sea, una realidad. lo sabes tú con sonido. Pero si es un sonido, pues cayeron. No, debe No, no, que hagan sonido, un, como yo le dije, una idea. Tú, sí, sí. Yo sí. estoy dando. Eso, eso es, que hagan sonido así mejor. Tienen un par de meses que no suenan. Ya dime, tú tienen que inventarse algo. Realmente. Wow. Lamentablemente, deseo ah, de esa Ah, mira, eh, Chris Money viene para acá. Eh, flero, eh, dice, dice, con el esposo. Viene para acá con, con la esposa, y en Quesada, Quesada. Es un día, van piba aquí, vamos a ir 3 mil dólares más para que la traiga a ella. La ya, de ya, verdad. está haciendo, ya están produciendo. Ah, no, espérate, en Quesada dueña la discoteca sí. en Nueva York con, con el marido de ella. Él, él toca y ella lo presenta. Y va. Y ella lo presenta. Pero, y no, te la con que, y que le dio, que, que le dijo loca. No, nada de eso, eso se ve como raro. Entonces, el ponerlo al público, es que yo lo lo ridículo. ¿Qué usted opina, Gasoy, de eso? Lo ridículo que eso voilà. son, eso. Juliana <risa> me no, no, dijo lo que lo dijo, lo que, vi, y que le gusta eso, no, no, no, no, no. Y después dije pidiendo excusa ¿Usted la sigue, Gasoy? No, Gasoy no la sigue. ¿Eh? Que, <ríe> ¿Que él se entera por este programa? Me No, a así mismo. Dice Chris pues, Money que la frenó Jen, lo frenó a él en un privity, creyendo que estaba haciendo lo malo y dice que hiciste un show estuviste mal aprende a averiguar primero antes de pasar vergüenza eh, a mí me parece según la, eh, lo que está viviendo aquí es que ellos parece como que se han dejado tan medio separados un ridículo porque eso tiene que decir decirse en persona nosotros no sí, nos importa eso ese. por lo menos a mí no me importa eso que, que hay que decirle eso y en qué sala díselo en persona llámala a mí me importa eso crimony bueno. tú ah, quieras ah, poner ah. los problemas tuyos en el con tantos problemas que hay en República Dominicana Queremos nosotros de que escuchar los problemas de Jim Quezada y Chris Monin, va a seguir. Coño, por eso que uno, uno tiene que decir dos o tres cosas, este tipo de gente. Ellos ponen su problema, demasiados problemas hay aquí, mi hermano, mira que hay una huelga aquí en San Francisco, es un problema.